Si sí. Sí, escuchan un audio bajo, bueno, voy a grabar el audio aparte. Y pues nada, pan, pan, pan, pan. obviamente, esto sería más genial si fuese por no sé, eh, ustedes dirían: eh, Se preguntan dónde demonio estoy, pues estoy en un cementerio. Ya no era obvio, pues bueno, era eh, paseando aquí. Eh, esto como para una experiencia ya que aquí hemos enterrado a mi abuela la cual está por allá todavía y a mi pequeña hermana la cual está más abajo pero este es como un blog, ¿no? Eh, todo este es un todo este es el cementerio es grande sinceramente no, no es algo pequeñito y pues espero que les guste bueno pues sin nada más que decir voy a simplemente pasar y poner música No relajamos me pregunté cómo sería estar en un cementerio o trabajar para un cementerio obviamente tener nervios de hacer no es lo mío digamos y eso es lo menos no el aire aquí se siente fresco ese día un poco extraño por decirlo así obviamente Hola, se me escucha porque... ay, Dios mío No me voy a percatar que esta partida era baja, baja. Bueno <tose> Se pregunta en qué parte es este lugar, es por el Callao, más o menos Ay... Y es sorprendente porque casi, mira, toda esa parte de ahí nunca he estado. O sea, cuando no hubiera venía aquí tres años y wow, se llenó por completo. Bueno, sigamos. Este es un blog de un otaku en un cementerio. Wow, se siente muy fuerte el aire si me lo preguntan. Bueno, no, o sea, pasarlo en un cementerio hoy en día no es. No es nada complicado es del otro mundo, pero es algo curioso, no creen, pues sí. Es una pequeña particularidad chicos. Bueno, sigamos grabando. Y si sí, se siente, sigue sintiéndose un fuerte viento y, y como que ya me da algo de miedo. Entonces, chicos, bueno ya. Sigamos, sigamos. Hay que tener respeto en esta parte, en los muertos, siempre hay que tenerle un poquito de respeto y examen, ¿no? Hay que dejar descansar en paz a las personas que vienen este lugar. La verdad es que es algo triste a la vez. Me siento como una tristeza. Muy tensión. No tengo muchas palabras que decir. Obviamente ya me voy a perder, si es que no sigo perdiendo. Así que bueno, corté un poquito el video y luego ahora sigo grabando. Y sí, si se dan cuenta, es un cerro. Es un cerro porque hay gente que vive más abajo también. Y así es, ¿no? Es, es, son varios sectores. Aquí más abajo hay más, este, más nichos. Esto se llama nichos, o sea, este tipo como casi ya sería más nicho, ya todo sabe mucho en todo lo que vienen aquí en Perú es eh, sí, con cuando no no quiero los chicas, pero como que cada vez que pasas por estos cajones sientes un fuerte viento y sí, perdón, que está, nada más que allá. sientes como un fuerte viento, un viento como que de rechazo y si, sí, eh, mayormente es así, casi siempre todos entre por ahí voy a tener que volver más rato voy a bajar más abajo del cementerio tengo que caminando entre morros tengo que tener mucho cuidado a la hora de bajar que aquí es lo hardcore lo no difícil para mí, en este caso, ay, ay shit, sí me caigo. No, es que yo chicos casi me caigo, me caigo por poquito, por poquito Aunque tengo que tener mucho cuidado ¿verdad? de caminar y grabar. <risa> Eso tengo que practicar mucho, sinceramente. ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No puedo grabar y caminar a la vez. Aunque casi todos los pasajes se llaman el pasado. El pasado, obviamente. No sé dónde Y ahora por lo por acá más no se sé, da. La tumba, la tumba familiar. Adivinen chicos, me perdido. <risa> no, bueno, ya fue de broma Si sí me perdido. O si sí me hace familiar, me resulta algo familiar Pero ¿A dónde se han metido? Vamos a ir grabando ya. se dan cuenta todos Son nichos, nichos, full nichos full nicho O sea, hasta dónde tenía que ir luego Wow Pero si sí me perdí, full nicho eso que no me fijo la grabación espero ja, muy loco no es algo muy loco ir grabando pues aquí en el cementerio ay ay yo y mi curiosidad que como dicen que se meto el gato y pues yo soy el gato y precisamente y en Perlí ya todo eso Todas son nichos. Todas son nichos, nichos, nichos, nichos. Bien, como Interesante, ¿no? Interesante lugar. Qué pido, Es algo curioso, pero es se me agafa, ah, que yo me perlé mucho más, hay algo ahí, pero prefiero no acercarme Como cuando no era suficiente perderme en un bosque y yo ahora me perdí un cementerio. Qué loco no chicos Y aquí es la salida Vamos a la otra entrada let es Se me acá. lo máximo que van a ver de la extrema de la expedición es esto eh, yo, por aquí está cerca una tumba y de la cual no sabemos de qué es pedo está abierta chicos no es broma y, y huele pu podrida, a putrefacción literal y bueno el este está vacío pedo aquí hay una cosa que prefiero no saber qué es sinceramente bueno no dice el nombre pero no puedo, decir, no puedo saber de qué es pedo y parece ser un bebito que están pues, en todo caso, pero si ¿sí es algo perturbador, por eso lo sé sí. <tose> mm. <tose> <tose> perturbador y en estos lugares es un poco. Pero ustedes dirán, Yuki, ¿por qué mejor no vas? Este. En de noche, de noche es más piola. Bueno, ahí ya les mostré una prueba de que también de día puedes encontrar ciertas cosas muy curiosas. Y entre ellas, ya dije, no sé qué muy será esa parte. Lo que encontramos era una tumba abierta de un bebito. Supongo porque era chiquito. Pero bueno. Ya antes de despedirme, si les ha gustado el video, les. Agradecer que dejen un like y se suscriban Para así traerles más contenido Parecido, o oh, bueno, ya me perdí de nuevo No importa Pero igual Este es el cementerio Y esto fue un otaku en cementerio Expedición de un otaku en un cementerio Perdón, eso quise decir Así que... nada. Bye Y cuídense, no quiero que se me muera Ahora oh, sí, nada. bye